Nana, primera tormenta tropical formada en septiembre de 2020 con viento sostenido de hasta 50 km por hora. Una fuerte onda tropical ha sido clasificado como la tormenta tropical número 14. Esto establece un récord al ser la tormenta tropical número 14 que más temprano se forma en una temporada de huracanes del Atlántico desde que se tiene récord. El pronóstico oficial del Centro Nacional de Huracanes indica que este sistema se moverá hacia el oeste y estaría afectando a sectores de Belice, Honduras, Península de Yucatán y Guatemala como un huracán categoría 1. El mayor riesgo anticipado es el potencial de inundaciones y deslizamientos en estos sectores y en regiones del sur de México. di qua di alle, alla baracca. di tutto. Eh, ma eh, guarda è come quella volta la del... eh ma no, no ma è spinto